En Monster Hunter, se suele decir que el volvidón debe su nombre a la palabra rival, girar, pero hay una explicación más coherente, se basa en la volvación. La volvación es la posición defensiva común de muchos animales, como el armadillo, en el que está basado el volvidón. También está presente en los erizos, equidnas, los pangolines y el lagarto armadillo. Además, entre los invertebrados, los oniscomorfos, las cucarachas perisfaerus. Las cochinillas o bichos bola y algunos mil pies realizan esta acción y comparten similitudes físicas. Otros, como el escarabajo ceratocantus, no tanto. Esta defensa ha sido siempre tan eficaz que se ha conservado en trilobites de hace 540 millones de años.